Hola, soy Claudio de nuevo. En este video vamos a ver cómo agrupar y desagrupar objetos. ¿sí? Eh, ya Yo ya hice tres objetos para, para ir ahorrando, ahorrando tiempo, porque ya lo tu, estuvimos viendo cómo hacerlos y darles un borde y un color en otros videos. Y fíjense que yo acá tengo un objeto, otro objeto, ¿sí? y el, el tercero. Ahora... Si yo selecciono todos, ¿sí? hago un recuadrito abarcando los tres objetos y suelto, quedan los tres objetos seleccionados. ¿sí? Bien. Ahora, eh, ¿qué pasa si por algún tipo de trabajo o lo que sea, eh, yo necesito que se comporten como un objeto? En realidad no se comportan, son tres objetos que están a, eh, que se van a agrupar, se van a juntar, pero siguen siendo independientes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto, porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo esto y digo, uy, esto lo tengo que, esto los tengo que correr uno por uno, lo tengo que correr para allá, por ejemplo, y hago así, sin querer, sin haberlos seleccionado todos, se mueve este solo, pero estos dos no. ¿tá? Yo tendría que hacer, a ver, antes, previamente... Seleccionado y movido todos juntos. ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es decirles que se agrupen. Para eso tenemos tres opciones para agrupar. Tenemos este botoncito que está acá arriba, que se llama agru dice agrupar los objetos seleccionados. ¿sí? Y el de al lado que dice desagrupar grupos seleccionados, porque ya no son objetos, sino que son... Un grupo de tres objetos. O sea, siguen siendo tres, tres objetos agrupados. Entonces, si yo hago clic en este botoncito, no los había seleccionado, qué pau. Primero, selecciono y los agrupo. ¿Qué es agrupar? Es que aunque yo después agarre uno de ellos, se van a comportar, los tres de la misma forma. ¿Los quiero desagrupar? Bueno, hago clic acá. La opción de desagrupar, fíjense. Ahí están desagrupados. Ahora, la opción de, des, de agrupar y desagrupar está con estos botoncitos. Está en el menú de objeto. Acá están agrupar y desagrupar. Y también fíjense que aparecen como combinaciones de teclas. Control G y mayúscula o Shift la tecla de la flecita para arriba, control G, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero seleccionar lo que quiero agrupar. Le puedo dar control G, y ahora, si le hago clic a uno, le hago clic a todos. ¿Sí? Si quiero desagruparlos, shift o, o mayúscula, la mantengo apretada, mantengo apretada la, eh, la tecla control o control y G. Y ahí se desagruparon. Sí. También, por ejemplo, imagínense que son un montón de objetos. Eh, yo esto lo hice con tres. Puedo hacerlo con estos dos. Sí. Selecciono... Estos dos, fíjense que el, el, la elipse no la selecciono del todo, por lo tanto queda fuera de la selección. ¿Sí? Le doy a agrupar. Y ahora yo esto lo puedo mover. Como la elipse fue lo el último que, que hice, queda arriba de todo. Pero los puedo mover como si fueran uno solo. Agarrando alguno de los dos. ¿Sí? Y después, si quiero... Puedo, hago clic en la el elipse y como ya vimos, lo mando para abajo. ¿Sí? Con estos botoncitos de acá. Ahora, le, les doy un, un ejemplo. ¿da? Vamos a seleccionar y los voy a eliminar. Yo voy a hacer, le voy a dar a negro, de relleno y voy a hacer un círculo... Recuerden que apretando la tecla control, hacemos un círculo perfecto. Hago otro círculo. Y hago otro círculo más grande. ¿Sí? ¿Qué tengo? Tengo, el, salvo el borde verde, que lo podría sacar. Eh, tengo... La, la silueta de Mickey Mouse, del ratón Mickey, ¿sí? Bien, vamos a suponer que el ratón Mickey, obviamente yo lo puedo seleccionar los tres objetos y los muevo, los puedo achicar, ¿sí? Cuidado al achicarlo porque se puede deformar, ¿sí? Pero manteniendo la tecla Control, podemos achicarlo de forma proporcional, ¿sí? Y llego, eh, bueno, listo, tengo la, la, la, la silueta de Mickey y voy a, eh, voy a agruparlos. ¿Por qué voy a agruparlos? Porque, cosa que cualquier, cualquier cosa, si yo quiero agarrar a Mickey de la oreja, ¿sí? cuando uno está apurado no, no dice ay, ah, primero tengo que seleccionar y todo. No, eh, a veces estamos tratando de hacer un trabajo. Eh, rápido y eh, no, no hacemos un... Si no lo tenemos agrupado, podemos acercar a hacer un clic. Fíjense, lo voy a desagrupar. Uy, lo tengo que mover a Mickey. Uy, le arranqué una oreja que no me ve a mi hijo. ¿Ah? Entonces, para eso sirve el agrupar y desagrupar. El agrupar no es fusionar. Después vamos a ver qué es fusionar. El agrupar es... Va, un, dos o más objetos se comportan como si fuera uno. Incluso, fíjense que yo puedo cambiarle el color. ¿Sí? Pero esto también pasa... Ahí, la, eh, ahí está. ¿Ah? Esto también pasa si estuviera agrupado. Así que no sería una... este una opción este, solamente de la agrupación. ¿Ah? Lo, lo, lo, lo práctico que tiene esto de agrupar es que hacemos que varios objetos, por el tiempo que nosotros decidamos, quedan todos juntitos y se, se mueven todos juntitos y se modifican todos juntitos eh, agarrando cualquiera de sus elementos. No solamente... Eh, teniendo que seleccionar todo. Imagínense que esta, este, esta silueta de, del ratón Mickey estuviera delante de un montón de otros objetos, de dibujitos o lo que sea. ¿sí? Sin querer, yo le digo, no, lo voy a poner al ratón Mickey en, acá en el ángulo izquierdo y lo voy a achicar. Uy, le arranqué la, la oreja de vuelta. En cambio, si yo los tengo agrupados... ¿Sí? Le voy agrupar. Entonces, ¿qué hago? Lo agarro a la orejita, lo llevo acá. Y lo puse allá arriba. ¿Sí? Bueno, por ahora esto sería grupo.